esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, el mejor regalo del Día del Niño es un seguro para su educación universitaria. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez, y como invitada especial, asesora fiscal, Verónica León.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 en un programa ya alusivo al Día del Niño, alusivo a, a estas fechas que ya están próximas el día sábado 30 de abril, pues vamos a estar festejando todos nosotros que aún somos niños, ¿no? Y, y, y a todas aquellas criaturas que, que pues nos hacen felices con sus risas, que nos, que nos alegran la vida, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a platicar de un aspecto importante, de un aspecto que pues muchas veces dejamos de ver, ¿no? Pensamos que el futuro nunca va a llegar o que el futuro está muy lejos, pero pues siempre hay que tomar las previsiones necesarias para efectos de que pues cuando llegue ese futuro de, de los hijos, de los niños, pues puedan tener la posibilidad de tener una educación universitaria, una preparación y, y por ende pues también puedan tener mejores oportunidades eh, en, el, en el desarrollo tanto de las actividades que se puedan llegar a tener. Pues cuando llegue esa etapa, ¿no? Y para esos efectos, pues vamos a tener como invitada el día de hoy a, a una compañera, una amiga, que, que pues me complace mucho tenerla aquí con nosotros el día de hoy, es eh, la licenciada en Contaduría Pública Verónica Hernández León, que ya en un ratito, pues ya se las voy a presentar, voy a leer parte de su semblanza curricular, y pues vamos a desarrollar precisamente el tema del día de hoy, es el mejor regalo del Día del Niño, es un seguro para su educación universitaria. Pues bien, amigos, sean bienvenidos a su programa Noches de Census. Les pido que podamos compartir esta transmisión para que, pues, cada día seamos más los que podamos escuchar este tipo de pláticas, que yo creo que, pues, en todo momento nos van a dejar alguna enseñanza y, pues, vamos a poder aprovechar los comentarios que nos tiene el día de hoy aquí nuestra amiga Vero. Como es costumbre, también vamos a ir a la parte de las noticias, eh, las noticias más relevantes de la semana y pues regresamos a la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Vamos con las noticias. Dentro de nuestras noticias tenemos primero iniciativa para derogar el horario de verano. Estas son las razones por las que Noroña propone eliminarlo. El diputado Gerardo Fernández Noroña argumenta daños a la salud derivados del cambio de horario. La Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados acordó discutir y derogar el horario de verano en la sesión ordinaria de este jueves 28 de abril. En días pasados, el presidente López Obrador había anunciado que los integrantes de su gobierno analizarían el tema para tomar una decisión. Desde que estábamos en la oposición, hay malestar en la gente que no se consultó se habló de ahorros, pero no se demostró que realmente se ahorrara energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y comparar con daños que se puedan causar por los cambios de horario de tallo Como segunda noticia tenemos investigación contra Gertz Manero, la historia de desencuentros entre el fiscal y Estados Unidos. El periodista Raimundo Riva Palacios aseguró que el gobierno de López Obrador está enterado de la pesquisa sobre el titular de la FGR. A pesar de las polémicas que han rodeado al fiscal general de la República, López Obrador lo ha defendido en varias ocasiones. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden tienen una reunión virtual el próximo viernes. Eh, y es que el periodista Ra Raimundo Riva Palacio señaló este miércoles que el fiscal general de la república está siendo investigado por autoridades estadounidenses aunque como apunta en su columna no se tiene claridad sobre qué dependencia o agencia lleva a cargo la pesquisa y como última noticia tenemos estos son los productos que entran en el plan de AMLO contra la inflación el gobierno de México presentará el 4 de mayo un plan que contempla la estandarización de precios de la canasta básica, venta de fruta, temporada en el área de las bodegas de mercado Adolfo López Mateo, el más grande de la entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 4 de mayo un plan contra la inflación para evitar la carestía en el autoconsumo y el cual contempla el establecimiento de un precio justo a 24 productos de la canasta básica vamos a garantizar precios justos en los básicos precios de garantía, que es otro instrumento importante en maíz, frijol, arroz, leche, es parte del plan y sin establecer control de precios. Pues bien, amigos, estas han sido las noticias de esta semana, las más relevantes de esta semana, y pues bastante importante e interesante este tema de, de la inflación que yo creo que nos va a dar de mucho que hablar todavía en este año. Pues bien, regresamos de nuestras noticias para la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Regresamos. Bien, amigos, pues, eh, nuevamente sean bienvenidos a este, a este programa ya de Noches de Census, hoy 27 de abril del año 2022. Y pues ya estamos a tres días de poder celebrar ahí el día del niño, un día bastante importante, y pues en este, en este programa no, no quisimos dejar pasar la, la oportunidad de poder hablarles un poquito sobre el futuro de, de, de los niños. Yo creo que son temas que tratamos cada día, cada miércoles aquí en Noches de Census, tratamos temas fiscales, temas contables, temas laborales, temas eh, corporativos, temas financieros, y el día de hoy, es un tema bastante importante con respecto a eh, este seguro para la educación universitaria de los niños. Y para esos efectos, pues, me voy a permitir presentar y darle la bienvenida aquí a mi amiga, a mi colega eh, Verónica Hernández León. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPCO, asesora financiera desde el año 2014, agente de seguros certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intermediaria de las aseguradoras Scandia, Allianz, AXA Seguros, y conductora del podcast, podcast El Maratón de las Finanzas Personales en Spotify. Pues bienvenida, amiga. Ahora me toca tenerte aquí de invitada. Hace, hace, creo, la semana pasada, sí fue la semana pasada, ¿no? Estuvimos por ahí contigo hablando de la declaración anual y pues es un gusto tenerte ahora aquí en este también tu programa y es la segunda vez que, que estamos por acá con, con Verónica. Para, para poder platicar de, este, de estos temas importantes. Pues bienvenida, Vero. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. La verdad, muy contenta de estar otra vez en Noche de Censos con mi amigo y colega Pedro Carlos. Claro que sí, vamos a hablar sobre un producto y bien importante para los niños y niñas, pensando en que ya viene este día, ¿no? Para que pensemos qué futuro les podemos dar a estos pequeños. Ok, pues sí, pues eh, eh, como bien lo comentas eh, y, y en esta introducción de, de, del programa, pues dijimos, ¿no? Muchas veces pensamos que, que el futuro está muy, está muy lejos, ¿no? O, o pensamos también que, que, pues, que vamos a vivir siempre. Yo creo que la realidad y siendo, siendo ya eh, aterrizando esta parte, pues en el mundo que estamos viviendo, con tantas cosas que se están viviendo, pues es importante también dejar dejar esa parte del seguro para nuestros hijos, para los niños, que pues es importante visualizar su, su, su formación académica, su formación universitaria. Y pues yo creo que existen estadísticas ya eh, eh, en México de que pues cuántos niños entran a la primaria, cuántos terminan y cuántos pues llegan hasta la universidad, ¿no? Eh, gracias a Dios, gracias a, a, a esa visión que que han tenido nuestros padres? Pues nosotros tenemos la oportunidad de ejercer una carrera, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder eh, ejercer esos conocimientos que adquirimos en la vida universitaria. Pero hay niños que pues, no llegan hasta, hasta ese punto. ¿Cuáles son las estadísticas en México, amiga, para, para ir planteando esta necesidad que se tiene de, de visualizar ese futuro en los niños? Como bien dices, Pedro, nosotros tuvimos la fortuna de conocernos en la universidad, pero las estadísticas en nuestro país, 100 de cada niño, de cada niños que entran a la primaria, Solamente 17 terminan la universidad y desafortunadamente es por problemas económicos. Entonces, por eso también tenemos como padres de familia, pues crear ese hábito de ahorro para cuando ellos crezcan, queramos darles un mejor futuro que es de las mejores herencias que les podemos dar para que estemos preparados en ese momento para que los podamos apoyar para la universidad. Entonces, también mi misión como asesora es ofertar, este, hablar sobre cultura financiera para que generemos hábitos y tengamos mayores oportunidades en el futuro. Ok, perfecto. Pues eh, ya, ya están las, las estadísticas un poquito duras, ¿no? Yo creo que eh, el porcentaje de terminación o de culminación de la, del, del estudio hasta nivel universitario, pues es bastante pequeño, es bastante pequeño y como lo comenta aquí, Vero, pues se debe en gran medida y, y, y la mayor parte de esos casos, pues se deben a cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones donde pues los padres dicen, pues yo nada más tengo hasta y si acaso a la primaria y la secundaria y ya no porque ya no nos alcanza eh, la situación de la calidad de vida en México, pues también eh, tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Muchas veces los hogares pues se, pre, se, se preguntan, si hace esa pregunta, ¿qué prefieres o comer o estudiar? ¿no? Y en ese sentido yo creo que debemos establecer planes, estrategias, como lo comenta Vero, planes financieros que nos van a ayudar, una cultura financiera también que nos va a ayudar precisamente a poder lograr estos objetivos. De que se puede, se puede. Eh, eh, el, el, el chiste ahí va a estar en una adecuada planeación, un, una, un, un buen asesoramiento de, de un experto en este tipo de temas para que podamos llegar a un feliz término en ese sentido. Me voy a permitir este, saludar ya a los que están conectando por aquí. César Caballero, buenas noches. Es un gusto tenerte por acá, César. Eh, cada miércoles creo que nos, nos complaces ahí con tu, con tu presencia en este tu programa. Lucas Díaz también, si no mal recuerdo, también lo hemos visto por ahí en Noches de Census. Eh, Yendi Ramírez, muchas gracias. Nos envió 75 estrellas y pues... Eh, continuamos con esta esta plática amiga Vero para para efectos de ver eh, pues ya ya llegué a la etapa de, de, del término del bachillerato ya estoy pensando que voy a estudiar y me encuentro con, con una múltiples preguntas pero con una con una que va a determinar el hecho de para dónde me voy a ir una que es qué quiero qué quiero hacer no qué quiero ser eh, a qué me quiero dedicar y esa es una de las preguntas que nos cuesta más trabajo definir no yo quiero ser músico, por ejemplo, no y, y por ahí veo comentarios que dicen, oye, pero pues eso no te va a dejar mucho, o, o no vas a ganar, no vas a encontrar trabajo, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y la otra pregunta, y, o, la, o la otra eh, cuestión que nos va a determinar el hecho de dónde vamos a estudiar, pues es el costo de la universidad, ¿no? Yo puedo Así estudiar es. en una universidad pública, puedo estudiar en una universidad privada, ¿qué me otorga una, qué me otorga la otra?, y, y pues en ese sentido también en, de eso va a depender la decisión que voy a tomar. ¿Cuáles son los costos de las universidades aproximadamente en promedio en México? Para que nos demos una idea de a qué nos vamos a enfrentar en ese futuro que viene para los niños, que ya cuando lleguen ahí, pues ya no están tan... Bueno, sí, seguimos siendo niños, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos costos en, en, en promedio, amiga Vero, para, para que nos demos una idea de qué es lo que nos espera o qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cuánto salen los hijos ¿no? en el tema universitario? Pues mira, como bien decías en las noticias, la inflación, pues es, ahorita estamos viviendo una de las inflaciones más altas, ¿no? Y en lo que cabe en el tema de la educación, siempre la inflación es mucho mayor a la que trae nuestro país en la canasta básica. Entonces se estima que por lo regular en cada año la inflación de universidades, de educación sube un 9% anual. Les voy a poner un ejemplo, pensando que si tú eres padre de familia, tienes una hija, o un hijo y tú deseas que en un futuro le puedas dar mayores oportunidades y te gustaría enviarlo en una escuela privada como puede ser la Universidad del Valle del México, La Salle, Anagua, TEC de Monterrey. Les voy a poner unos ejemplos. Tenemos que de, del 2020 por ejemplo el TEC de Monterrey cuesta un millón seiscientos pero para el 2030 va a estar en dos millones ochocientos mil. O sea, vemos que ya se duplicó el costo para el 2035, 3 millones 835 mil pesos. Entonces, por eso es la importancia de que mientras los niños son pequeños, conforme ellos vayan creciendo, vayamos ahorrando para cuando ellos lleguen a esa etapa. Y mientras ellos crecen, también esos ahorros generen rendimientos. Pero lo más importante que también nosotros, como padres, nos protejamos. ¿Por qué? Porque si llegamos a faltar. Por un fallecimiento o llegamos a tener una invalidez total y permanente, ya sea por enfermedad o accidente que no nos permita trabajar, pues queda ahí ese ahorro, ese seguro que va a darles la oportunidad a los niños para que estudien. Entonces, hoy para los que son papás, ¿qué oportunidades les quieren dar a sus hijos? ¿no? De esto trata el seguro de ahorro educativo de ir planeando un futuro para esos pequeños, independientemente si quieren o no quieren estudiar, porque pues como bien dices Pedro, ¿no? Nosotros nos conocimos en la, en la universidad, tuvimos la oportunidad también que nuestros papás se esforzaran, nos apoyaran para ir a la universidad pero de repente las generaciones van cambiando, ¿no? Este, tal vez ahorita quieren ser influencer, este, no sé, van cambiando a lo que se quieren dedicar en un futuro que les va a apasionar, pero ese ahorro va a estar ahí y lo pueden invertir hasta para un proyecto o para lo que ustedes deseen, ¿no? Sí, okay, claro, pues sí, pues sí está, está bastante carito, dijera. Sí, sí, sí, sí, sí, no planeamos esta, esta parte desde ahorita y tenemos, digamos, el, el tiempo y las posibilidades de, pues, de pues, ir ahorrando, ¿no? O, o ir generando ese seguro de la, de la educación universitaria de los, de los niños, de los hijos, pues yo creo que cuando llegue el momento pues ya no vamos a sentir esa carga como tal, ¿no? Y adicional a esto, yo creo que ahorita en, en, en, algunas, en algunos minutos vamos a estar viendo también que pues ese dinero eh, ahorrado o invertido, pues tampoco se desperdicia, ¿no? Tiene... Como tal, hay unos rendimientos que nos van a ayudar en algún momento a hacer crecer el dinero, ¿no? Como, como en materia financiera hemos hablado por ahí eh, de que el dinero cambia de valor a través del tiempo, ya sea a la alza, ya sea a la baja, en el tema de inflación, que sería a la baja, o en el tema de intereses o rendimientos, que sería a la alza, ¿no? Entonces, pues nos metemos en, en temas financieros específicos, ya en temas de, del cuidado del dinero y de esa necesidad de la inversión en estos tiempos para que, para efectos del futuro, tengamos los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de, de, de pues no, no de contingencia, este tipo de compromisos que, que se tienen con, con la vida universitaria o con una carrera, con una formación que se pueda tener. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a, a lo que es eh, a lo que es un seguro educativo y, y para qué nos serviría, qué funciones tiene este, este seguro educativo, ya que pues muchas veces confundimos, yo creo para los que nos están escuchando, eh, son padres de familia, algunos colegas también que nos puedan estar escuchando, pues por ejemplo, su servidor, pues soy contador, ¿no? Pero pues yo no te pudiera decir qué, qué, cómo funciona ese seguro, porque pues no es, to, no, es, no es mi materia específica, ¿no? Y para esos efectos, pues nos está acompañando el día de hoy aquí nuestra amiga Verónica Hernández, asesora financiera, para que nos platique precisamente qué es ese seguro, ¿no? ¿Es un seguro? ¿Es una inversión? ¿O, o, o qué cosa es, no? ¿Qué, ¿Qué características tendría este seguro y qué funciones tiene para nosotros? Excelente pregunta. ¿Un seguro de ahorro para educación universitaria? Efectivamente, viene a través de una póliza de seguro que lo emite una aseguradora que tiene funciones en México. Entonces, gracias a esa póliza, principalmente se basa en proteger al padre o a la madre, el, el que del niño, ¿no? Del cual se va a ahorrar para la universidad. Como otro punto, tiene el fin de que se empiece a ahorrar para cuando este niño o niña, mientras es pequeña, el papá o la mamá vaya haciendo aportaciones cómodas para cuando llegue a los 18 años o a la edad que entre a la universidad, pues tengan ya un monto para poderle dar mejores oportunidades al niño o a la niña. Ahora también no solamente llega a ser un ahorro. Puede ser también una inversión. ¿Por qué comento que puede ser una inversión? Depende de qué, con qué compañía aseguradora se contrate esta estrategia, porque hay compañías que, que protegen y ahorran. Y hay otras compañías que nos dan tres beneficios, protección, ahorro e inversión. Quiere decir que no solamente se va a estar guardando el dinero como si lo guardaras en una alcaldía, sino que el dinero se va a poner a invertir, a que genere rendimientos, ¿Para qué? Por si tú necesitas, no sé, un millón de pesos para la universidad de tu hijo y si este tiene dos años, en 16 años que entre a la universidad, pues puedas ahorrar 600 mil y con los rendimientos, un ejemplo, tengamos cuatro, 400 mil de rendimientos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la inversión. Tenemos que decidir por estrategias donde el dinero se ponga a trabajar, se ponga a crecer. ¿Por qué? Porque bien lo decías, Pedro, la inflación se come nuestros ahorros. Si buscamos estrategias que solamente den rendimientos, que no rebasen la inflación, simplemente el dinero no va a perder valor. Tenemos que ir más allá, buscar estrategias donde el dinero dé mayores rendimientos a la inflación que vamos teniendo, ¿no? ¿Para qué? Para que no pierda valor y además pues el tiempo sea un factor súper importante para que nos ayude a crecer el dinero. El seguro educativo tiene un punto muy importante, su principal función o misión es garantizar la meta, esté papá o no esté, que el niño tenga dinero para que pueda estudiar la universidad. Entonces, se protege al menor, ¿no? Vamos a suponer, lo vimos, pues ahorita con la pandemia, cuántos o personas jóvenes con hijos pequeños fallecieron, ¿no? Entonces, en caso de un fallecimiento, pues aparte de dejar una herencia en efectivo en ese momento, a los 18 años del niño va a haber dinero para que él pueda estudiar la universidad. Entonces, es un producto muy noble pensando en nuestros pequeños, porque sí, yo todavía no soy mamá, pero si, de, si para los que son padres de familia o madres de familia, pues, ¿qué garantía hay que vamos a estar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? si de repente fallecemos prematuramente, pues hay que pensar en el futuro de los pequeños. Lo ideal es que no nos pase nada, que la verdad no se atraviese hay un fallecimiento, una invalidez total y permanente, y que lleguemos a la meta y disfrutemos con nuestros hijos de ese ahorro, y que veamos que ellos, esa meta o sueño se hace realidad, ¿no? Eso es un, eso es un seguro educativo. Ok, fíjate que, que... Bueno, de, de, las dos, de las dos partes que nos acabas de comentar, de que dependiendo de la aseguradora con la que contratemos esta, esta estrategia o este, este seguro precisamente, pues va a depender lo que nos ofrece, ¿no? nos va a ofrecer esa, pues ese seguro, ese ahorro o la inversión no como tal. Y, y es bien importante, lo último que acabas de mencionar, de que eh, al tratarse de un seguro, y recordemos que de manera general, los seguros eh, protegen de acontecimientos de realización incierta, ¿no? De realización incierta porque precisamente por eso son seguros, ¿no? Eh, de que pueda suceder que tú sigas ahorrando hasta, hasta el término que debe traer el contrato o hasta la fecha que está contratado el seguro y pues no pasó nada, ¿no? Ahí sigues como padre de familia, llegó, llegó el ahorro, llegó la inversión, se, se, se cumple con el objetivo. Pero como decía aquí, Vero, pues, ¿qué tal que llega a faltar eh, alguno de los padres de los que están, del que está asegurado, el que está eh, en, en ese contrato de seguro y pues él se garantiza como tal la parte del cumplimiento de la meta, ¿no? De la meta porque precisamente por eso se, ahí ya se detona el, la razón de ser del seguro, ¿no? Yo creo que pues lo hemos visto ahí con seguro de auto, seguro de vida, que no se debería llamar de vida, sino se debería llamar de muerte, porque pues como tal se, se actualiza el supuesto con la muerte, ¿No? Con la no con la vida, ¿No? El seguro de auto, por ejemplo, yo lo tengo contratado por ahí, y si nunca llego a chocar, pues, no pasó nada, ¿no? ¿No? No, no se actualiza el supuesto. Lo mismo va a pasar aquí con con el seguro educativo, y qué bueno que nos aclara esta parte de de qué es lo que nos pueden ofrecer estas compañías aseguradoras, y pues ir viendo también ¿Qué nos conviene, no? Como padres de familia, ir previendo. Muchas veces yo creo que tenemos una cierta resistencia, y me voy a permitir decirlo aquí eh, en, este, en este espacio. Tenemos cierta resistencia y decimos, no, pero pues, mejor cuando llegue el momento ya vemos cómo le hacemos, ¿no? O ya, para entonces ya voy a tener dinero, o para entonces, pues, este... Pues ya voy ahorrando ahorita aquí eh, bajo el colchón o en mi cochinito, voy metiéndole ahí de, de a 500 pesos, de a 1000 pesos. Ya cuando llegue la vida universitaria, pues ya voy a tener bastante, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo el ahorro personal eh, que yo, que no tengo los conocimientos en cuestiones financieras, pueda realizar al ahorro que me, que me pueda eh, ofrecer. Un, un agente en este caso de seguros, una una persona experta en la materia, y pues yo creo que tampoco es cuestión de lujos, ¿No? Muchas veces se, se ve esa parte como que pues voy a contratar el, el seguro, pues lo contratas porque tienes dinero, ¿No? No, al contrario, lo contrato porque al rato no voy a tener y, y va a resultar peor, ¿No? Va a resultar peor la la situación, no es una cuestión de lujo, sino es una cuestión más que nada de necesidades, así lo así lo veo de, de esa manera. Voy a hacer así un es, pequeño Pedro. Un pequeño comercial, amiga Vero, aquí eh, para invitarlos. Para invitarlos tenemos eh, a las nueve de la noche el programa de Rompiendo Paradigmas y pues el día de hoy se va a tratar de cómo vamos precisamente en este año 2022, cómo vamos ya en estos casi cuatro meses de, de este año, cómo vamos. Y, y va a estar pues los titulares del programa, mi amigo el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Enrique Corona el maestro Pepe Soto y el maestro Efraín Salvador. Pues los esperamos a las nueve de la noche, ya casi en una hora, para que puedan también sintonizar el programa de Rompiendo Paradigmas. ok Y pues bien, si tienen por ahí algún, algún saludo, algún comentario, alguna duda que le, que le quieran plantear aquí a nuestra invitada el día de hoy, pues con toda confianza pueden irlo comentando ahí en las redes y pues les, les damos lectura ahorita. Eh, para seguir con nuestro, con nuestro tema, amiga, eh, eh, pues ya, ya me dijiste que es un seguro educativo, ¿para qué me sirve? Pero ahora ya me decidí como que ya ando, ya ando pensando en que, pues sí, ¿no? Sí, sí es necesario observar esta parte para el futuro. ¿En dónde y con quién puedo contratar ese seguro para la educación universitaria de, de mi hijo o de mis hijos? Porque pues también se puede... Puedo tener ese miedo, ¿no? Yo creo que también es una limitante que tienen o que tenemos, ¿no? ¿Qué tal que voy y contrato, estoy ahorre y ahorre y al rato desaparecen con mi dinero y ni, ni dinero ni vida universitaria ni universidad. ¿Con quién puedo contratar? ¿A ¿Lo que tengo que ver, qué, qué, qué te tendría que cuidar o u observar para efectos de poder contratar este seguro ya que me decidí? Claro que sí, es súper importante si vamos a tomar la decisión de empezar a ahorrar para la Universidad de los Hijos, pues que lo hagamos con una aseguradora, ¿no? Las aseguradoras son estancias financieras en nuestro país, reguladas, pertenecen al sistema financiero, y estamos reguladas por la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces que tengan esa tranquilidad que pues no van a desaparecer, ¿no? Estamos en la misma jerarquía que los bancos, las Afores y las afianzadoras. Ahora, las aseguradoras son las encargadas, de hacer los planes, la estrategia y ya nosotros como agentes de seguros, este, el agente de seguro se va a encargar de darte la asesoría de que de acuerdo a tus necesidades, presupuestos, intereses, te recomiende la estrategia que más te conviene de las aseguradoras. Entonces, acá la recomendación es que siempre busques un agente de seguro certificado que tenga su cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Yo tengo esa cédula, sin esa cédula, pues no puedo ofertar productos de las compañías aseguradoras para que vaya de la mano contigo y no nada más sea una primera plática de ver qué necesitas, qué estrategia es la que te conviene, sino que también la asesoría es constante, ¿no? Mi asesoría o las, o las estrategias que recomiendo son a largo plazo. Entonces este, pues, si un niño tiene dos años y se espera que se va a ahorrar para los 18 años que entra a la universidad, va a ser una asesoría de 16 años, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que sea con aseguradoras que, pues, pertenecen al sistema financiero, estamos regulados y que lo contraten con un asesor certificado. No les recomiendo también que lo vean con el banco, ¿no? O sea, sí, el banco pertenece al sistema financiero, pero no es su función como tal el tema de asegurar y asesorar, Ok, perfecto. Pues eh, ya, ya, ya nos diste ahí unos tips para poder eh, preguntarle ahí cuando se acerque alguna persona o cuando vayamos a alguna aseguradora por ahí que, que nos esté ofertando este, este seguro educativo para, para, para la vida universitaria. Y en ese sentido, pues yo creo que lo primero que le tendríamos que, que, que pedir es esa, esa certificación, esa cédula que nos menciona aquí Vero, ya que pues... Pues si no la tiene, yo creo que ahí sí tendríamos que dudarle un poquito, ¿no? De que, pues, nuestros ahorros, nuestro dinero, o posiblemente eh, eh, esa, ese sueño o esa, esa visión que tenemos hacia el futuro, pues, en algún momento se vaya a derrumbar, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas, pues, tenemos ese miedo, ese miedo de que eh, hemos escuchado eh, en las noticias, hemos visto, hemos visto que eh, eh, que por ejemplo, cajas de ahorro desaparecen y se llevan los ahorros y noticias que, que nos llegan a desanimar en algún momento, pero pues aquí tenemos eh, algunos tips que nos da que nos da Vero. Por aquí nos comenta César Caballero que igual se puede verificar si la aseguradora está regulada en el CIPRES, En el CIPRES. Efectivamente, ahí pueden este, buscar si la aseguradora cuenta con esa regulación. Entonces, prácticamente, pues. Hay un fin de aseguradoras, ¿no? Entonces, las aseguradoras van a garantizar la meta. Como tú dices, de repente, pues aquí en Oaxaca lo saludamos desde la hermosa ciudad de Oaxaca. Se escuchó mucho que, pues, desaparecían cajas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esas instituciones no estaban reguladas y ni siquiera pertenecían al sistema financiero. Entonces, si vamos a guardar nuestro dinero en algún lugar o vamos a invertir a corto, mediano y largo plazo, hay que buscar eso, que pertenezcan al sistema financiero y estén reguladas ¿Para qué? Para que podamos concretar nuestras metas y sueños y si se, y de preferencia tener un asesor ¿no? que nos vaya acompañando en ese trayecto. Ok, y es, y es bien importante la figura del asesor, ¿por qué? Porque, eh, y yo creo que también eh, ahí entra ya una parte de la responsabilidad y la, la profe el profesionalismo, digamos, de, de, de este asesor, ¿no? Porque, como decía Vero, pues si empiezo a los dos años que tiene mi hijo, hasta los 18, pues prácticamente vamos a estar de la mano ahí, ¿cuántos años, no? Así es. 15, 16, 17 años, y, y es importante porque también yo puedo decir, oye, Ahorita tal vez porque quiere que yo ahorre con, con esta aseguradora, que, que es agente de seguros precisamente de esa aseguradora, que pues me dijeran por ahí me habla bonito, no me convence y todo, y por ahí de tres, cuatro, cinco años vamos a ponerle la relación, se empieza a fracturar y, y, y pues ya no, como que ya, ya dijeran ya no es lo mismo, no ya no, ya no estamos de, de, en común acuerdo. Yo creo que es importante también a la hora de elegir ese agente de seguros como también nos comentó aquí César Caballero como nos dijo Vero eh, pues eh, identificar primero que si sí esté regulada el, el agente de seguros que tenga esa cédula para que pueda ofertar precisamente los seguros y que sea un agente una que nos dé esa confianza que nos proponga como tal el plan de, de, del seguro de ahorro de la inversión si es que así lo propone la aseguradora y pues como decía ella pues el agente de seguro como tal no diseña la estrategia, lo diseña precisamente la aseguradora y el agente de seguros es el, el asesor que conoce el producto y el que te va a decir, mira, eh, esta proyección te puede servir si, si tu meta es esta, cuestiones, no, cuestiones que ahorita también vamos a, a platicar. Pues perfecto, siguiendo con, con, con este tema bastante, bastante importante por ahí, eh, el auditorio también yo creo que se está, se está informando, que en algún momento pueda... Eh, eh, pueda requerir ese, ese seguro y eh, ¿qué, es el, qué, ¿qué es OptiMax Educación? ¿Puedes comentar qué características tiene? que Me imagino que es un tipo de seguro, una forma de seguro a ver tú coméntanos porque ahí sí estoy perdido. Sí, mira como bien te digo, todas las aseguradoras esto, la mayoría maneja planes de ahorro para educación universitaria ahorita voy a hablar específicamente de una estrategia para que podamos ejemplificar. Por ejemplo, el OptiMax Educación es un seguro educativo que lo oferta la aseguradora Allianz. Entonces, este plan con Allianz, que es la aseguradora, lo que buscan es garantizar que el niño tenga los recursos para cuando llegue a la universidad, se protege al papá o a la mamá, a quien va a ser el contratante, pero también la característica que tiene es que pone a invertir los ahorros, Se ya maneja lo que es renta variable y otro punto bien importante, maneja también un estímulo fiscal, entonces siempre hay que ver de, la, de los productos que existen en el mercado asegurador, cuál va a ser el que nos va a convenir, ahorita vamos a ejemplificar con el OptiMax Educación, que de la experiencia que tengo, pues siento que es un producto súper completo para que empecemos a ahorrar para la educación universitaria de los niños. Ok, perfecto. Pues eh, ahí tenemos eh, este, este seguro. No sé si vas a, a compartir, bueno, a compartirnos estas características de, de, de, Opti, Optimax. Sí, lo, sí Optimax, de OptiMax. OptiMax Educación. Okay. OptiMax Educación. si quieren les voy platicando cómo sí, funciona. Claro. Este producto lo podemos este, adquirir desde 50 pesos diarios. O sea, podemos empezar un ahorro de educación para la universidad de nuestros hijos desde $1,500 pesos mensuales. Entonces, si vamos a suponer que yo tengo un hijo que se llama Carlos y este niño tiene dos años, entonces estoy interesada en buscar una estrategia con una aseguradora y busco con Allianz por los beneficios que me convienen y decido contratar el Optimax Educación. Entonces, yo decido que cuando Carlos entra a la universidad, que es edad 18, pues voy a hacer ese ahorro, ¿no? Son 16 años que voy a ahorrar. Entonces, puede empezar desde 1.500 al mes. Ahora, ¿cómo vamos a determinar desde qué monto puedes iniciar el ahorro educativo? Vamos a analizar tus finanzas, vamos a analizar tu capacidad de ahorro, que sea una estrategia que te quede cómoda, pero que también vamos a ver cuál va a ser la meta, ¿no? ¿Qué universidad estimas para tu hijo, cuál te gustaría que a la que él vaya, para también conocer el costo ir viendo qué monto se necesitaría en 16 años, en el ejemplo que el niño tenga dos, para ir ahorrando. ¿no? Yo siempre les digo a las personas que asesoro, lo importante es empezar, que te empieces a proteger, que empieces a ahorrar, que empieces a crear este hábito que es constancia y disciplina y que además te protejas. Con el tiempo, mientras también tus ingresos van aumentando, puedes ir aumentando ese ahorro. Entonces, este producto lo que va a hacer es que me va a proteger en caso de un fallecimiento, en caso de una invalidez total y permanente. También tiene una cobertura por muerte accidental. Si yo como mamá tengo un fallecimiento, puedo dejar una herencia en efectivo. Me va a dar protección por fallecimiento que va desde 250 mil hasta un millón de pesos. Yo también voy a elegir qué suma asegurada quiero. Con mi asesora vamos a hacer las cotizaciones. Entonces, voy a suponer que yo elijo 500 mil pesos de protección. Ahora también me va a proteger como coberturas que me da ante una invalidez total y permanente. En el supuesto que yo soy profesionista independiente, que si yo llego a sufrir un accidente, una enfermedad y si ya no trabajo, nomás ya no genero, entonces en dado de ese caso, pues también recibo ahí una suma asegurada, ¿no? Medio millón de pesos. También lo que tiene el OptiMax, este, de educación, es que da una cobertura de muerte accidental. Esa cobertura es pequeña en caso de que llegue a haber un, un fallecimiento por accidente, pues también tengamos esa herencia en efectivo, ¿no? Para nuestros seres queridos. Ahora, ¿qué pasa si se atraviesa la invalidez durante el ahorro o llego a fallecer prematuramente?, pues qué va a hacer la aseguradora, va a pagar la suma asegurada en ese momento siempre y cuando la póliza esté vigente, es bien importante de que las pólizas estén vigentes, por eso como asesora también estamos ahí monitoreando las pólizas, diciéndole a nuestros clientes cómo está, si se va a cancelar, porque si llega a pasar el fallecimiento y la invalidez y está cancelada, pues la aseguradora no va a cubrir el evento, no es el principal requisito. Ahora, vamos a suponer que pasa uno de estos dos sucesos y está vigente, pues va a pagar la suma asegurada a mi beneficiario. ¿Y qué va a pasar con el ahorro educativo, con el plan? Vamos a suponer que este, esta mamá fallece a los tres años que iba ahorrando con el plan educativo, pero lo contrató a 16 años, ¿no? Entonces, de lo que resta va a dejar de pagar aportaciones. Entonces, ya no van a hacer ninguna aportación para el ahorro y a los 18 años del niño se va a entregar el monto educativo. El Optimax Educación también tiene otra cobertura que me gusta mucho, que es la cobertura de doble aportación. Esta cobertura de doble aportación quiere decir que si llega a haber fallecimiento o invalidez, Alianza en ese momento va a aportar el doble de lo que venía aportando el contratante, mamá o papá. Entonces, quiere decir, si yo contraté una póliza, un ahorro de $1,500, fallezco mi inválido, alianza en ese momento va a ahorrar tres mil pesos para el niño, para que cuando llegue a los 18 haya más ahorro. Entonces, la nobleza de este producto es que se garantiza la meta. Este mamá o papá, o pueda trabajar o no pueda trabajar, va a haber dinero para la educación universitaria. Como bien decías hace rato, de repente creemos que estos productos son caros y también pensamos que, ¿Cómo voy a ahorrar a largo plazo, no? ¿Qué tal si desaparece mi dinero? Entonces, si todos estoy seguro que tenemos una cuenta bancaria, entonces muchas veces dejamos los ahorros ahí en la cuenta de débito, pero yo lo que sugiero es que los pongamos a trabajar ¿no? y que también nos den otros beneficios como es la protección para que les traslademos los riesgos que tenemos como personas y en caso de que estos riesgos nos sucedan, pues haya dinero para la familia, para los seres que nosotros amamos, lo peor que nos puede pasar es una invalidez, porque pues ahí no nos morimos, ¿no? No vamos a poder trabajar, no vamos a poder generar dinero, pero pues tenemos, estamos vivos. Entonces, ahí también vamos a tener dinero, pero a, los, a la edad de los 18 años del niño, a la edad que se contrató, pues va a haber dinero para la universidad. Otra característica de este producto es que se puede contratar de 5 a 25 años. Entonces, de repente hay compañías que sí si dicen pues a fuercitas a los 18 años, ¿no? que es la edad promedio en la que entran a la universidad. Si quieren contratarlo menos tiempo es posible o también para hay personas o papás que les interesa garantizar hasta los posgrados de los del niño, ¿no? Pues a mí me gustaría ahorrar para su maestría también, hasta que termine la maestría, pues puede ser más de 18 años. El plan nos permite un ahorro de 5 a 25 años. Entonces todo eso se va viendo en la asesoría. Este plan nos da coberturas básicas de protección como fallecimiento, invalidez, muerte accidental. Hay coberturas con costo ya que es este doble, este doble aportación, la que comentaba que Allianz va a dar el doble de ahorro y también seguro complementario de vida, que ahí elegimos la protección por fallecimiento e invalidez que va de 500 mil a un millón de pesos. Ahora, otra característica del plan es que, aparte de que entra eh, en una compañía aseguradora, que el contrato es una póliza por alianza aseguradora, este, que se abre un fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso está destinado a que ese dinero se va a invertir, o sea, no se puede usar para otro fin. Y al abrirlo en un fideicomiso, está regulado por el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos va a permitir... Que todos los rendimientos que genere este ahorro, si efectivamente se ocupan para la educación, para gastos de educación, no le vamos a pagar ningún impuesto al SAT. Entonces vamos a suponer que yo ahorré 500 mil pesos y me estoy llevando 700 mil de, de los 200 mil de diferencia. Si yo estoy pagando las colegiaturas y le compruebo a Allianz que estoy pagando las colegiaturas, no voy a pagar ningún peso de impuesto. Entonces, trae ese beneficio fiscal también. Ok, qué perfecto, ¿no? Ahorita en estos en tiempos de de de, de, de, de, mejor no lo digo, de pesquisa, pues que de, Está en todo, de, ¿no? De, de, de terrorismo fiscal, iba a decir, de pesquisa fiscal. Sí, pues fiscal. casi, casi. El terrorismo <risa> fiscal, dijeran algo satánico, el SAT. Ay, hay que ver que si el dinero está creciendo, pues también cómo hacer que, este, no se le pague tanto impuesto. Entonces, el OptiMax Educación, hasta ahorita es el único producto que está hecho con este beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque ¿en qué invierte? Invierte en renta variable, invierte uh -huh. en ETFs. Entonces, Alián es una compañía aseguradora que es un monstruo, tiene presencia en más de 70 países y no solamente es aseguradora, es administradora de activos, es banca y tiene una trayectoria de 125 años. Entonces, es experta en el tema de inversión. Ahora también, al ser experta en el tema de inversión, no solamente se queda en el tema de, voy a protegerte con un seguro y vas a ahorrar, no, vamos a poner a trabajar tu dinero porque dinero solamente ahorrado es dinero muerto que se lo está uh -huh. comiendo la inflación, dijera, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues dinero ahorrado sin invertir se lo está llevando la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Alianz? Pues nos da la oportunidad de volvernos inversionistas, desde 50 pesos diarios yo puedo invertir en otro país, en otras monedas, en, en cualquier parte del mundo, en otros sectores, entonces me abre un mundo de oportunidades. Ahora, ¿qué, ¿en qué invierte? ¿Se invierten en ETFs? Acá con el Optimax Educación nos da 15 alternativas de inversión. Puedo invertir aquí en México, puedo invertir en Estados Unidos, puedo invertir en varios mercados, ¿no? Puedo también invertir en euros, invertir en dólares en Brasil, China, mercados emergentes, oro, gracias a los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Vamos a hacer un ejemplo. Este, yo decido, este, que mi plan educativo o platicando con mi cliente, pues se le hace la recomendación que invierta en un ETF dinámico dólares. Ajá, pero ¿qué es eso? Tienes la oportunidad de que tu ahorro no se va a quedar en México, sino que se va a invertir en Estados Unidos, en otra economía, hasta ahorita la economía más fuerte, y que además, pues, también te va a proteger del tipo de cambio. Es decir, si sube o baja el dólar, pues, no, no como acá nos impacta más, ¿no? Entonces, eso nos va a beneficiar el tipo de cambio. Ahora, este, el, el dinámico dólares que sigue, sigue un índice, que es el estándar Poor's 500, que conforma pues prácticamente las 500 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Ahora, mientras tu hija está viendo o hijo está viendo Disney, pues qué crees, tu ahorro va a estar invertido un porcentaje en Disney. Mientras tu hija está jugando ahí con el iPad o con el iPhone, pues también el ahorro va a estar invertido un porcentaje ahí en Apple, ¿no? Entonces ¿Qué empresas están en el estándar Poor's 500? Para ejemplificar, pues está Apple, está Microsoft, Amazon, Facebook, entonces ya nos volvemos inversionistas y eso de estar en renta variable es bien importante que consideremos el tiempo. La recomendación es que sea a largo plazo y el plan educativo cumple la función. Un niño de dos años a los 18 son 16 años. ¿Por qué? Porque va a haber altas, va a haber bajas en los mercados, en los mercados bursátiles. Pero siempre vamos a ganar más que dejar el dinero en el banco, en setes en o pagarés bancarios, ¿no? Que dan rendimientos que muchas veces ni superan la inflación. Entonces, eh, también esa oportunidad nos da el Optimax Educación, que ya nos volvemos inversionistas. Y estamos explotando ese ahorro, además de la protección. Ok, amiga, pues perfecto. Por aquí igual tenemos... Uh, unos, unas preguntas, unos comentarios. Eh, el maestro Antonio Aranda nos, nos hace dos preguntas bastante importantes. primera pregunta, ¿por qué la gran mayoría de las personas no creen los seguros? Y es, es lo que comentábamos hace ratito, eh, por, por, esa, pues, por, por, por esa inseguridad, ¿no? Que en algún modo, aunque sea seguro, para mí es inseguro. Creemos ¿no? que es inseguro, <risa> ¿tú, ¿no? ¿tú, qué, ¿Qué nos puedes comentar con respecto a tu experiencia como agente de seguros yo creo que te has encontrado con resistencia, claro. ¿no? Con resistencia de que precisamente muchas dudas, oye, ¿qué pasa si te desapareces? ¿No? ¿Y qué pasa si esto? ¿O ¿Quién me va a proteger? ¿A dónde puedo reclamar? ¿O, o por qué las personas eh, no estamos tan eh, metidos en esta cultura del seguro y más que nada en este del seguro educativo? ¿Qué, ¿Qué le podrías contestar aquí a nuestro amigo? Pues mira, principalmente Ramos. respecto a lo que dice, ¿por qué la mayoría de las personas no creen en los seguros? Es porque, en primero, hay muchos tabús acerca de los seguros, ¿no? Que las aseguradoras no pagan. Este También el tema, otro punto, es que tenemos poca cultura financiera y poco hábito de ahorro a largo plazo. Ahora, ya dije, las aseguradoras, tiene sus contratos, están reguladas y cuando pase el suceso tiene que cumplir. También lo que tenemos que ver es uno, que la póliza esté vigente, dos, que el asesor sea un profesional y también no se realicen malas prácticas, por eso también que el asesor esté certificado y que también pues conozcas bien el producto que vas a contratar, que entiendas cuáles son las condiciones generales, este ¿Cómo funciona? Y eso te lo va a explicar tu asesor Recomendación, no inviertas o ahorres en algo que no entiendes. Entonces, si un ahorro educativo es parte del patrimonio, te tiene que quedar bien claro cómo va a funcionar. Entonces, los tabús son de que tenemos poca cultura de prevención en México, como bien dices, es el pan de cada día. Este, cuando yo llego con una persona que me da la oportunidad de platicar sobre las estrategias que manejo, pero esa es mi misión, hacer inclusión financiera, que esa inclusión financiera aumente, que los mexicanos seamos previsores, que los mexicanos ahorremos a mediano y largo plazo y que también nos volvamos inversionistas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? con instancias financieras que pertenecen al sistema financiero de nuestro país. Porque si yo te digo, ¿sabes qué? Pues ahora tal vez en una caja de ahorro que ni siquiera está regulada, y lo hemos visto aquí en Oaxaca, que desaparece, o no, pues mejor en la tanda, o en la flor de la abundancia, o sea, chequemos, ¿no? ¿Cómo de repente creemos más en esas cosas que no están reguladas y le tenemos cierto temor? A lo que ya está bien establecido, bien estructurado. Otro punto importante, las aseguradoras no pueden desaparecer. Para que una aseguradora funcione, tiene que tener cierta reserva, lo pide la ley. Y en el supuesto que ya no cumpla con las reservas que pide la ley, pues lo va a absorber una aseguradora más grande, ¿no? Pero los derechos, obligaciones de los clientes se van a conservar. Ahora, ¿qué pasa si el asesor de repente ya desaparece porque ya no fue su vocación, falleció o se quiere dedicar a otra cosa? Pues, este, el contrato lo tienes con la compañía aseguradora, te pueden asignar otro asesor, asesor de tu preferencia o el que designe la aseguradora, ¿no? Entonces, la verdad, este, ¿qué tan? También hay otra pregunta, ¿qué Ajá. tan, este... ¿Qué tan difícil son los papeleos para hacer válidas, válidas las pólizas? Ah, claro, este, ahí entra la, el asesor, o sea, en el momento, yo he pagado planes educativos, entonces siempre nos van a pedir la póliza vigente, este pues que el último los recibos pero ya todo lo tenemos de manera digital y vienen los formatos que hay que llenar que el, el contratante tiene que firmar estado de cuenta identificación pero esa ya es, ese es mi trabajo ese es mi acompañamiento no guiándoles llevándoles los formatos explicándoles cuál va a ser el trámite revisar que todo esté bien para que cuando entra la compañía aseguradora pase el trámite, entonces este va, tienen que ir de la mano con el asesor, porque si no va a aparecer casi, casi haz tu declaración anual y no eres contador y, y ¿cómo ahí lo hago, en, no? En TikTok. Entonces otra otro punto importante también en el tema de de fallecimiento, pues acta de defunción, que la póliza esté vigente. Cuando contratas tu póliza, ahí vienen los este, bueno, el asesor te tiene que decir cuáles son los requisitos que se les va a pedir a tus beneficiarios en caso de que llegues a fallecer. Yo siempre también le comento a mis clientes, eh, explícale a tu familia, compárteles que contrataste esta estrategia por si llegas a faltar, pues ellos sepan, ¿no? El acompañamiento, ahí va a entrar el asesor, hacer ese, apoyarlos con ese trámite. Y pues este teniendo un buen asesor in, ingresando los formatos bien, pues la verdad no son tan, no es difícil este cobrar los seguros. En el tema de gastos médicos ahí sí es un poco más trámite porque pues tenemos que fact ingresar facturas, este que todo esté relacionado con el padecimiento, comprobar con estudios médicos, este, estudios que comprueben ese diagnóstico, entonces, pero ¿quién hace toda esa labor? El asesor, cualquier, de repente, si en gastos médicos, bueno, acá otro ejemplo, bueno, no es el tema, pero a mí me pasa mucho que ahí es donde también más se necesita el asesor, rechazamos trámite por tal motivo, pues uno anda detrás del médico que nos dé un informe médico, por qué recomendó ese medicamento, por qué no hizo tal estudio, porque mi misión como asesora es estar con el cliente, no con la aseguradora. O sea, si sí oferto sus productos, pero la confianza me la da el cliente, ¿no? Y mientras sea este, un siniestro que la compañía cubre, pues yo me voy a encargar y apoyarlos. Si la póliza esté vigente, pues de que se cubra. Perfecto, porque pues muchas veces yo creo que tenemos ese miedo también eh, con respecto a lo que nos mencionaba el maestro Aranda pues de que pues me van a poner trabas, ¿no? este pues Mucho pasa, por ejemplo, con los seguros de auto o algunas otras cuestiones, por ejemplo, más, más eh, delicadas, este de gastos médicos, como decías, claro. donde se tiene que comprobar cierta situación. Eh, voy a hacer referencia a lo que pasó aquí en Oaxaca con, con un auto que le cayó un árbol aquí en, en el llano, y decía en las noticias que pues la aseguradora no se quiso hacer cargo porque pues fue un fenómeno natural y cuestiones de ese tipo. Yo creo que muchas veces tenemos ese ese miedo de decir oye, pues yo estoy ahorrando, yo estoy invirtiendo, yo ya, ya, ya tengo mi plan a futuro, y resulta que cuando llegan los 18 años, cuando ya, ya tengo que cobrar esa parte eh, del ahorro, me dicen, oye, es que te faltó este requisito, no cumpliste con esto, o no, tal vez esto no lo incluía esto, como, como dice aquí, eh, pero yo creo que ahí ya entra la parte de la, del asesor financiero para el acompañamiento, de decir, bueno, desde el principio estos son los requisitos, esto te van a pedir cuando llegue a suceder algún acontecimiento, ya sea muerte, invalidez, las cuestiones que ampare el seguro para efectos de que cuando llegue ese cobro de las cantidades, pues se tengan los menores problemas. Yo creo que se tiene la creencia general de que pues la aseguradora... Busca no pagar, porque sí, precisamente pues, ese es el beneficio, el beneficio, ¿no? Yo creo que efectivamente, es Efectivamente, una... son los mitos que hay en México, ¿no? Exacto. Y de repente, pues, hay noticias amarillistas, o sea, esa parte de, como dices, del suceso que pasó aquí en nuestro hermoso estado, pero, este, en sí sí tenía, la duda es si ¿sí tenía póliza o no, solamente fue el título. ¿Por qué? Porque también ahí, dependiendo qué póliza, qué tipo de póliza tenía... De polis, ¿no? porque dependiendo de la póliza, si es cobertura amplia o si solamente tiene la básica, que es responsabilidad civil, para ver si tenía o no por qué cubrir el evento, cubrir. ¿no? Entonces, de repente nada más nos quedamos con esas ideas. En el tema de los ahorros de inversiones, es la verdad, el trámite es mucho más rápido, porque es tu dinero. Exacto. Cuando hay una invalidez, este, un fallecimiento o en el tema de gastos médicos, un siniestro por una enfermedad o accidente, ahí lleva un poco más de trámite porque hay que comprobar que sucedió ese riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes ahí tu millón para tu plan educativo, pues se hace el retiro de fondos, ¿no? Es como si tú retiraras una inversión en el banco. Mientras, ¿cómo lo vas a retirar? Porque la póliza está vigente, ¿no? Y ya se llenan los formatos, identificaciones y ya también como asesora, pues se apoya con el trámite. Ok, perfecto. Pues ya tenemos por aquí otras más preguntas. Yo creo que bastante interés con respecto al tema. César Caballero nos hace una pregunta bastante interesante que dice, ¿qué pasa con el dinero invertido? <ríe> que suele, puede pasar <ríe> si el sí. niño... Ya no quiere estudiar, ¿no? Pues yo ya dijera, ya quiero ser este youtuber y ya no quiero ir a la influencer. universidad, influencer y ya no quiero la universidad o tal o tal vez lo quieres ocupar para una cuestión distinta a, a, al, al, al contrato inicial o a la al digamos a la propuesta inicial. ¿Qué pasaría si estamos en este caso de que el niño dice, pues bueno, ya no tan niño, ¿no? Ya el joven ya dice, ya no quiero estudiar. Pues ya no estudio, ¿no? Pues este es importante esta pregunta. Si este, sí, el joven cuando llega a los 18 años o a la edad que, o al tiempo que contrataron esta estrategia, decide no estudiar, no pasa nada. O sea, ustedes van a solicitar ese dinero, es su ahorro, es su inversión y se los van a transferir a la cuenta bancaria del contratante, ¿no? Papá o mamá. Ahora, uh -huh. pueden destinarlo para un proyecto, para con el hijo o para lo que ustedes deseen. Ahora... En el caso del OptiMax, este, Educación de Alianz, el beneficio fiscal es siempre y cuando él estudie y se compruebe que está estudiando la universidad con pago de colegiaturas, no se va a pagar impuestos sobre los rendimientos. Si en dado caso el niño la niña o el joven o la señorita decide no estudiar, se les va a dar el ahorro más los rendimientos pero no va a haber beneficio fiscal, va a ser como cualquier inversión aquí en México. Entonces, vamos a pagar el 20% sobre los rendimientos reales. Pues, ¿qué, ¿qué pasa aquí en México? Si vamos a hacer una inversión, yo ahorro y esto me genera rendimientos, pues para el SAT significa un ingreso, ¿no? Entonces, el beneficio fiscal está si él decide estudiar y si no está, como si yo hubiera hecho cualquier otra inversión en algún sistema, en alguna entidad financiera, ¿no? Yo disfruto ese dinero para lo que yo desee. Bien importante que cuando contraten una estrategia de ahorro universitario, cumple esta característica. ¿Por qué? Porque también hay universidades que, prestigiosas, privadas, que venden esa parte de que ahorres para la universidad. Pero si la, el, tu hijo decide no estudiar, no te van a regresar el dinero. Ahí tienes que buscar, pues, si te lo das a otro hijo, a un sobrino. ¿Por qué? Porque estás comprando en ese momento estudios, o sea, que te lo van a cambiar por colegiatura, por en especie, ¿no? Entonces tenemos que ver que que pues que pues sin que no sea esa figura, entonces por eso se recomienda el seguro de ahorro educativo que tiene esa función. No estudia, okay, no te pierde el dinero. Ah, precisamente, eh, me voy a saltar dos preguntas y ahorita regresamos, porque precisamente lo que estás mencionando de, de, de, de, de si ya no estudió y ese beneficio fiscal del que nos hablabas, pues, eh, ¿sobre qué va a pagar? Nos decía aquí el maestro Aranda, sobre los rendimientos, más no sobre el capital, ¿es correcto? Que es lo que nos acabas de mencionar, ¿no? De que, por ejemplo, si, si, si yo llevo ahorrado 400, y si llevo los de rendimiento 200, pues, el, el pago o la, la contribución como tal que tendría que absorber, pues, sería sobre, sobre los rendimientos, ¿no? En caso de que no tenga ese beneficio fiscal, derivado de que el niño, pues, dijo, ya no quiero, ya no quiero estudiar, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Sí, claro, este, se paga impuestos siempre y cuando no estudie y si decide estudiar y se comprueba que está estudiando con pago de colegiaturas, pues viene el beneficio fiscal. Ahora también aquí comentan qué pasa si este, decide estudiar en otra este, universidad distinta uh -huh. a la elegida, lo que pasa que en el seguro educativo no se va a elegir universidad, o sea, sí se va a hablar con el papá que este, cuánto es su capacidad de ahorro, cuánto puede ahorrar y… Cuando su hijo crezca, ¿qué tipo de universidad le gustaría darle de oportunidad a su hijo? Como puede ser una en su estado, si le gustaría que estudie en otro estado o que vaya en las universidades pues, privadas más conocidas, ¿no? Como el TED, este, la Salle. pero no estás comprando como tal ya la educación universitaria, ya la educación. estás ahorrando. Entonces, okay. si, él, si él, en su momento tu hijo decide, pues es que papá, yo no quiero estudiar en ninguna de esas privadas y me quiero ir a la UNA? Pues, este, pues ahí va a estar el dinero, no pero como la UNAM es pública, ahí vamos a pagar el 20% de los rendimientos. ¿Por qué? Porque no estamos comprobando con colegiaturas, con facturas okay. de colegiaturas. Perfecto. Igual el comentario aquí de Teresa Martínez pregunta, según su experiencia, ¿cuál es la principal problemática que tienen las personas al cobrar una póliza? ¿A ti te ha pasado así de que de acuerdo a tu experiencia de que llegas como asesora a querer cobrar ya la póliza en algún caso de alguna contingencia, fallecimiento, invalidez, o cuando ya llega al término del contrato y hayas tenido algún detalle eh, de acuerdo a, a, a, ya a los, a los clientes, a los seguros que, que has colocado, eh, y nos pregunta aquí Teresa Martínez sobre tu okay. experiencia. ¿cuáles son la, la, la mm, principal problemática? Mi experiencia en el tema de planes educativos y de ahorro, la verdad es bien fácil hacerlo como les comentaba hay que llenar los formatos que ya tiene la aseguradora este que la póliza esté vigente uno como asesor pues nos informamos cuál es toda la documentación que se requiere y se rellena y la firma el contratante no en el donde he tenido un poquito más de que de que lleva un poco más de tiempo o que se le tiene que comprobar a la aseguradora el riesgo es en gastos médicos en el tema de fallecimiento, en el tema de invalidez, la aseguradora se tiene que cerciorar que el riesgo existe, ¿no? Que, que no se quiere cobrar algo que no pasó. Que no pasó. Efectivamente. Me, me, me acuerdo de, de, de, la, de la familia Peluche, dijeron, cuando querían matar a, a Ludovico y estaba vivo, ¿no? En algo así. ¿no? Es para querer cobrar el seguro. Entonces. Ahí prácticamente va el acompañamiento del asesor, o sea, en caso de un fallecimiento, acta de defunción, póliza vigente, porque muchas veces, a veces la póliza hasta ya se canceló y la esposa sabía que había un seguro, pero el esposo nunca le dijo que ya la había cancelado hace años, este, también que… este cómo murió, para ver si va a haber cobertura de muerte accidental o solamente la básica de fallecimiento. En el tema de invalidez también total y permanente, que sea diagnosticada por un médico, hay aseguradoras que una vez que sea diagnosticada por un médico, pues también se tiene que ingresar la documentación correspondiente, exámenes, dictamen médico que compruebe dicho estado y muchas aseguradoras, si llega a ser por enfermedad, pasa un tiempo de espera de seis meses para que pague esa invalidez y también si la invalidez llega a ser por pérdida de vista, ambas manos, ambos, ambos pies, pues pérdidas orgánicas se le llama, pues prácticamente esa la pagan de inmediato, ¿no? Pero todo pues tiene que ir amparada con estudios, dictamen médico. Ahí es donde el proceso del trámite es un poco más largo. En el tema de gastos médicos también en primero que sean enfermedades que no tengan tiempo de espera y si lo tienen que ya se haya cubierto ese tiempo de espera y que pues venga todo estudio, informe médico que ampare, este, es, no sé, resonancia, es, eh, pues todos los estudios que amparen dicho diagnóstico. no Entonces también la aseguradora va a ir pidiendo información para asegurar que el riesgo pues se hizo o, o pasó. Entonces prácticamente yo sí les puedo decir algo, las aseguradoras pagan depende de que la póliza esté vigente y que tengas un buen asesor ok perfectísimo ya, ya aquí tenemos ya otras dos, dos últimas preguntas prácticamente ya casi estamos cerrando para, para darles oportunidad a que, que se preparen los, los, los chicos de rompiendo paradigmas aquí con mi amigo el maestro Antonio Aranda nos comenta uh, el maestro Aranda de que eh, hace rato comentabas de que debes contratar algo que entiendas y, y, y precisamente, pues, por ejemplo, hablando entre nosotros y, y nuestro auditorio que está compuesto, pues, de profesionales en su mayoría, pero también de público en general que ahorita dijo, pues, vamos a ver si me, si me convence, si me conviene, qué cosa es eso del seguro. Y, y hay alguna terminología que, pues, no llegamos a entender, ¿no? ¿Tú, tú cómo ayudas al... al al, al cliente, en este caso al usuario del, del seguro, al que quieras eh, eh, venderle algún tipo de este seguro educativo, eh, pues los profesionistas yo creo que podemos, bueno, yo todavía no entiendo algunas cuestiones que, que, que, o tecnicismos en este momento claro. de, de, de esa parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudas a esas personas que pues no, no tenemos esta preparación financiera para efectos de poder entender qué es lo que nos quieren vender la aseguradora? ¿O, o cómo decimos, pues, el es que, pues, me, me platicó, me explicó, pero no entendí nada, ¿no? Sí, claro, este, esa es mi función como asesora, como bien pregunta Antonio Aranda. Este, lo que se busca es la inclusión financiera, que estos productos puedan ser para todos los mexicanos, que tengamos conocimiento de que existen, de cómo funcionan, y la asesoría es personalizada. O sea, acá dice, él comenta, ¿no?, que de repente acá estamos en el tema de profesionistas. Pero no, o sea, yo no asesoro puro profesionista, yo asesoro, este, pues, personas que tienen un negocio, negocio informal, profesionistas o personas que nivel de estudios, primaria, secundaria. Entonces, yo cuando doy la asesoría, pues, es personalizada y tengo de expli que explicarles de la forma que mejor me entiendan, ¿no? Y afortunadamente, pues, es lo que se si busca, este, deciden iniciar a ahorrar, a protegerse, a invertir. Porque les queda claro que la estrategia los va a ayudar en su futuro y también va a formar parte de su patrimonio. Entonces, lo que yo busco también en mi podcast, el Maratón de las Finanzas Personales, es hablar pues con peras y manzanas de acuerdo con quien yo me siente. Es como usted, contador. O sea, si, si entre contadores nos entendemos, pero luego los clientes que no tienen... Tal vez esa, es, entienden esa inter, terminología contable, pues le tiene uno que explicar de otra forma, ¿no? Que entienda esa parte de cuánto vas a pagar de impuestos, todo ese tema. Entonces, de, de eso se trata, que, eh, explicarle de la mejor forma a la persona que me pide la información para que él tome una decisión siempre y cuando la información le quede clara y toda duda que tenga con confianza la haga, ¿no? porque pues él se va a animar a iniciar una estrategia, siempre y cuando confíe en la asesora y en la compañía, Perfecto. y que le va a confiar su ahorro, ¿no? Parte Así del es. trabajo. La, la confianza yo creo que es bastante importante. Y ya por último, un comentario aquí de, del maestro Aranda, de, cuando estamos hablando ahorita de lo, de la, del, del impuesto sobre el rendimiento, dice que el sad a veces ha querido grabar el capital y los rendimientos, dice, yo creo que pues ahí sí hay un exceso de, de, de funciones por parte de la autoridad, porque pues en realidad el ahorro es el ahorro, el ahorro ni siquiera eh, cumpliría con una definición de ingresos, como lo ha dicho la Corte, que es todo incremento positivo en el haber patrimonial, ni siquiera como una parte de ingresos de acuerdo a la NIFA, 5 elementos básicos de los estados financieros, eh, donde nos define ingreso, que es aumento de activos, decremento de pasivos con un impacto favorable en las utilidades de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en sí. ese sentido, pues, yo creo que la autoridad, pues, en, al en algún momento, o muchas veces, excede, <ríe> excede esas funciones o, o quiere grabar cosas que, pues, también como, como contribuyentes, como sujetos pasivos, en este caso, contratantes de seguros, pues, tendríamos la posibilidad de poder eh, eh, desahogar esa parte, ¿no?, pues, pues, amiga, Vero, por ahí creo que también tenías un, un, este, un ejemplo. Ok, vamos a ejemplificar compartir. Para este, por ejemplo, vamos a suponer que este, Tomás tiene 30 años y tiene un hijo de dos años. Entonces, uh -huh. el papá tiene una característica: es no fumador y decide iniciar un ahorro para la universidad de su hijo con un Optimax Educación. Entonces, la, el ahorro va a ser por 16 años. En el supuesto de que decida ahorrar 2 mil pesos cada mes a los 18 años de su hijo, en 16 años va a tener 967 mil pesos. Si decide ahorrar 3 mil pesos cada mes va a tener un millón y medio y si decide ahorrar 4 mil pesos al mes pues va a tener 2 millones. no Y ahí van también los rendimientos. Ahora también suponiendo que el ETF dio un, un rendimiento del 11% anual. El rendimiento puede ser mayor, puede ser menor, pero siempre en renta variable, pues sí, lo vamos a ganar más, ¿no?, de que tenerlo en renta fija. Entonces, la importancia de que el dinero lo pongamos a trabajar mientras los niños crecen. Ahora, otro punto importante es que tal vez yo hoy pueda empezar con dos mil pesos o lo básico mil quinientos, pero en un futuro, a partir del mes 19 de la póliza, puedo incrementar ese ahorro. O vamos a suponer, yo decido hoy, no, pues yo voy a empezar a ahorrar cinco mil pesos al mes, pero al año, bueno, perdón, a los dos años, este, hay un ajuste en los ingresos, entonces también puedo reducir el monto del ahorro, pues, hasta 1,500. Ahora, también Allianz nos da la oportunidad de periodo de descanso a partir del mes 19 de la póliza. Quiere decir, por única ocasión en la vida de la póliza, si de repente traigo una mala racha económica que no me está permitiendo seguir con las aportaciones, puedo pedir ese periodo de descanso hasta por 12 meses y sigo protegida. El dinero que ya se aportó se sigue invirtiendo y una vez terminado el periodo de descanso, puedo seguir con mis aportaciones, ¿no? Entonces, también Alias nos permite hacer retiros parciales, siempre y cuando sean ocupados para colegiaturas o pago de transporte escolar. Todo eso lo podemos hacer a partir del mes 19 de la póliza. Cualquier otra duda sobre el plan, con mucho gusto les puedo dar la asesoría personalizada. Este, son estrategias que nos van a ayudar a lograr una meta que nos preparemos o no, si Dios nos da vida y también nuestros hijos llegan y quieren estudiar la universidad, pues vamos a tener que apoyarlos, ¿no? La diferencia es qué estamos haciendo y que somos jóvenes y ellos son pequeños para cuando llegue ese momento estemos mejor preparados, porque si le vas a querer pagar el TEC de Monterrey, que tal vez en ese tiempo, 16 años, va a estar en 2 millones, dos millones y medio, que este, o tus ingresos aumentaron? ¿Qué parte de tus ingresos vas a tener que destinar? ¿O vas a tener que solicitar un crédito que te va a salir más caro que haber ahorrado claro. desde hace tiempo, ¿no? La diferencia de estos planes, también tenemos que tener cultura del ahorro. Ahorrarnos cuesta en México porque somos cortoplacistas. Queremos disfrutar el momento, hoy lo disfruto, hoy lo gozo, hoy lo uso. Entonces, el ahorro es sacrificar algo hoy, para disfrutarlo con más beneficios en un futuro. Al final ese dinero, ese ahorro que, dinero que tú estás guardando va a estar en tu cuenta bancaria, pero con frutos, ¿no? Con buenos rendimientos y hasta si, si usamos el beneficio fiscal, pues ni le vamos a pagar un impuesto al SAT, ¿no? Y además garantizando que si yo llego a fallecer, dejo dinero en efectivo una herencia en efectivo, que es la forma más económica de dejar una herencia, y además garantizo que cuando mi hijo cumpla 18 años o a la edad que se contrató la póliza, pues haya dinero para que pueda estudiar, y si no quiere estudiar, pues que vea, ¿no? Que yo como padre o madre de familia me preparé. Yo lo que les puedo decir de mis clientes que ya les toca cobrar sus ahorros educativos, es que es una, afortunadamente para los que llegan vivos, pues van los papás, el hijo es una fiesta de que van a cobrar ese ahorro y le enseñan algo al niño. Desde que es niño le platicaban, es que estamos ahorrando para tu universidad, tu póliza. Ese niño aprende que las cosas realmente importantes de la vida necesita de tiempo, esfuerzo y trabajo. Entonces, cuando él ya genere sus ingresos, él ya creció con esa cultura. Mis papás ahorraron tantos años para mi universidad va a ser una persona que va a ahorrar, protegerse, invertir fácilmente y se va a quitar esos tabús de que no ahorro, no me protejo, no invierto porque se van a llevar mi dinero o los seguros no van a pagar. Entonces de nosotros como papás también depende qué ejemplo le estamos dando con nuestro dinero o las finanzas desde casa a los pequeños. Que este día del niño, pues sí, el mejor regalo puede ser, no sé, un Xbox, una muñeca, unos tenis, lo que ellos quieran, ¿no? Pero para ti, papá, el mejor regalo que te puedes dar es empezarte a preparar para cuando él llegue a la universidad haya recursos. Y si tú falleces o te invalidas, también haya dinero en ese momento y dinero para la universidad de tus hijos. Esa es la nobleza del producto. Perfecto, amiga Vero, pues... Eh, eh, yo creo una plática bastante interesante que a, que a muchos pues, nos, nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando en, en, en esta decisión que, que podamos tener. Nos, eh, pues ya prácticamente estamos cerrando el programa, amiga, para que igual ya se prepare aquí el maestro Antonio Aranda, el maestro Pepe Soto, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Efraín Salvador, eh, su programa Rompiendo Paradigmas. Ahorita ya en 15 minutos. Los esperamos aquí también en esta plataforma de census capacitación. Nos puedes compartir, eh, amiga Vero, tus, tus contactos, tus redes sociales para que pues el auditorio que nos estuvo viendo pues, se pueda poner en contacto contigo en el, en, en el entendido de que ya, ya decidieron eh, ahorrar e invertir para el futuro de sus hijos. Claro que sí, con gusto les doy una asesoría personalizada, es costo alguno. Y mis redes sociales son por Facebook y Twitter, Verónica León. Por Instagram, Verónica-León-Asesora. Este, también tengo mi podcast por Spotify, el Maratón de las Finanzas Personales. Mi número celular o WhatsApp es el 951-2511-656. Y los saludo desde la ciudad de Oaxaca. Con el tema de la tecnología, pues ya podemos este asesorar eh, a nivel nacional no por estas plataformas también tengo asesoro de manera nacional clientes en otros estados y con gusto pues podemos concretar una cita gracias pedro Perfecto. por la oportunidad pues, de estar en tu programa pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación pues ya es segunda vez que estamos por aquí platicando de temas financieros de temas que nos, que nos preocupan y nos ocupan para efectos del futuro y pues no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación a este programa. Esperemos que haya una tercera, cuarta, las veces que sean necesarias para... Claro poder que sí, con mucho gusto. Vale, pues muchas gracias a todo el auditorio. Los esperamos ahorita a las nueve. Y pues su servidor, Carlos Ramírez, también desde esta hermosa ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, pues me despido. Nos vemos el próximo miércoles para seguir con otro programa de Noches de Census. ¡Ay! También para invitarlos el día 25 de mayo, por ahí vamos, va, va, vamos, vamos, ojalá pueda yo ir a, a rompiendo paradigmas presencial por ahí en la Ciudad de México. Ahorita les van a comentar también los, los muchachos sobre ese evento. Pues muchas gracias a todos y que nos órdenes. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Saludos. Gracias, saludos.